Si usted le duele la espalda le conviene saber que una buena entrevista clínica eh, con un médico que tenga una buena eh, formación y realizando una buena exploración física le puede resolver su dolor de espalda en más del 98% de los casos sin tener que, que realizar ninguna exploración complementaria. Una vez que se realice, eh, se clasifique el dolor de espalda, el siguiente paso es planificar un tratamiento. Eh, en el que tan importante son las medidas terapéuticas que vayamos a elegir como la participación activa del paciente en su tratamiento. Cuando el dolor de espalda es crónico, es decir, que dura, dura más de, de tres meses, eh, se produce en muchos casos una incapacidad funcional para las tareas habituales. Es decir, para llevar objetos, para, eh, para hacer la cama, eh, para, para agacharse para colgar, colgar cosas y todo esto le produce una eh, incapacidad y a veces una reducción del estado de ánimo, lo que incrementa su dolor. La persona se encuentra con dolor y con incapacidad y con bajo estado de ánimo, lo que es una espiral. Desde Medipor eh, queremos combatir esa situación de dolor de espalda a través de un programa que se llama la receta activa. ¿Qué es la receta activa? Es el instrumento por el cual queremos convertir a la persona paciente débil en una persona proactiva para mejorar su nivel de salud. Lo primero que hacemos es una buena evaluación médica y como siguiente paso una prescripción lo más personalizada y lo más cuantificada. En Medispo solamente utilizamos medidas que tienen comprobada su efectividad. Y para la reducción de la capacidad funcional hemos diseñado un programa de ejercicio que se llama ejercicio de estabilización lumbar. A través de una revisión periódica de, de la literatura, eh, hemos diseñado este tipo, este tipo de programa, eh, que incluye programas también de equilibrio, co coordinación y demás. El siguiente paso es que la persona camine una hora al día. Empezaremos poco a poco. Empezaremos con, con este tipo de, de, de ejercicios que debe repetir en su casa y empezaremos porque, eh, eh, digamos, invitando a la persona a que empiece a caminar diariamente. Es decir, tiene que, habitualmente tiene que realizar una actividad, actividad física. Si la persona cambia su actitud y afronta el problema y participa, en la mayoría de los casos el resultado es el adecuado. El programa viene a durar unas dos o tres meses, dependiendo de las características del dolor y de, los, y de los factores acompañantes y eh, eh, requiere un aprendizaje que posteriormente puede ser utilizado como mantenimiento que le servirá para toda la vida. Nosotros siempre queremos que las personas salgan de aquí realizando una actividad física o deporte que les gusta, que puede ser desde jugar al tenis, caminar, correr, bailar, montar en bicicleta. Lo más importante no es el tipo de deporte o de actividad física, sino cómo hacerlo. Y si la persona realmente disfruta haciendo lo que, lo que, le, lo que le gusta, pues mejor que mejor. Y eso es lo que se llama salud, disfrutar plenamente de la vida.